Muy buenas soy delta Ray y bienvenidos a mi canal pasad sentaos y disfrutad porque hoy os traigo las noticias de la semana bueno eh, la semana pasada no pude traer las noticias porque estaba bastante enfermo y apenas podía hablar pero ahora sí que sí que puedo traeros las noticias de esta semana y la verdad es que son bastante bastante interesantes estas son las noticias de la semana. Tomo cierra sus servidores. Los días de Tomo estaban contados. Su cierre ya era oficial y esta semana ya ha desaparecido de los móviles de todo el mundo. La aplicación producida por Nintendo y Dena, que tenía por protagonistas a los Miis, fue la primera de la gran N en los móviles y debutó hace dos años. Funcionaba como red social. Con su cierre están disponibles Mario Run, Fire Emblem Heroes y Animal Crossing Pocket Camp, a la espera del estreno de Mario Kart Tour. La BSO de Xenoblade Chronicles 2 saldrá a la venta en digital. La genial banda sonora del genial Xenoblade Chronicles 2 fue fechada para su venta en físico para el 23 de mayo solo en Japón. Eso es de forma física, porque el mismo día saldrá a la venta en todo el mundo de manera digital. Está disponible para su venta en Amazon, Google Play Music y iTunes, aunque se conoce el precio. Esta BSO incluye 105 pistas diferentes, todas ellas llenas de epicidad. Nintendo no planea llevar la consola virtual a Switch. La consola virtual lleva con nosotros desde la Wii. Este servicio nos permitía comprar juegos retro tales como el Super Mario Bros. original a cambio de, por aquel entonces, puntos. Posteriormente este servicio se vio en 3DS y en Wii U, se ha convertido ya en habitual, por eso, cuando vimos que no estaba disponible en Switch, nos sorprendió, pero pensamos que lo añadirían con el tiempo. Bueno, pues no parece que sea así. En una entrevista del medio Kotaku, un representante de Nintendo ha declarado lo siguiente. En estos momentos no hay planes de ofrecer todos los juegos clásicos bajo el sello de consola virtual como se ha hecho en otros sistemas de Nintendo por lo que parece que no vamos a ver este sistema en la Switch. Game distribuirá a Xerneas e Ibeltar. Para ser exacto, su distribución ya estaba en marcha, pero solo para socios. Ahora, la cadena de tiendas de videojuegos número 1 en España ha decidido hacer esta distribución de forma pública. Y es que si tienes Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol o Ultra Luna, puedes acercarte a cualquier tienda Game para hacerte con tu Xerneas e Ibeltad. Para hacerlo, aseguraos de llevar vuestra 3DS con el juego y preguntad los detalles en el mostrador. Este evento estará disponible hasta el 26 de mayo. Crash Bandicoot Insane Trilogy adelanta su lanzamiento. Hace ya un tiempo que este título se anunció para Nintendo Switch y esto provocó un gran revuelo. En el momento en el que esto sucedió durante el Nintendo Direct de marzo, la fecha de este título estaba fijada en el 10 de julio. Pero esto ya no es así, y es que el equipo oficial del marsupial ha anunciado que el juego estará disponible para el 29 de junio. Así, la fecha de salida se adelanta, algo que pocas veces ocurre. Ya queda menos para ver a Crash saltar y dar vueltas en la consola de Nintendo. Bandai Namco podría estar trabajando en Smash para Switch. La casa de Pac-Man, quien estuvo presente en el pasado Super Smash Bros., podría estar involucrado en el nuevo título de la saga quien ya colaboró en el anterior. El rumor surge a nivel interno, pues Tiago Sonove, ex ingeniero de software de Bandai Namco, ha publicado el siguiente tweet. Dejé Bandai Namco Studios antes de que la producción de Super Smash Bros. empezara, pero el motor de render está hecho por mí. Cabe destacar la etiqueta Smash Switch y que actualmente Sonobe trabaja para Nintendo. ¿Qué implicará que Bandai Namco esté trabajando en este título? Monster Hunter XX llegará a Occidente, esta entrega de la saga Monster Hunter producida por Capcom llegó a Japón a Switch y 3DS el año pasado. Pues bien, Capcom ha anunciado oficialmente el lanzamiento de este título América y Occidente bajo el nombre Monster Hunter Generations Ultimate y lo hará el 28 de agosto. Por supuesto lo hará solo para Switch, cayendo la versión para 3DS por el camino. El online de Switch al descubierto. Un año después de su lanzamiento, Nintendo ha compartido los detalles del online de Switch. Hasta ahora solo se sabía que iba a ser de pago. Este servicio tenía previsto comenzar en septiembre, hasta entonces el online será gratuito, aunque con peores prestaciones. Una vez se haga de pago, además de poder jugar online, se recibirá una serie de ventajas, como poder guardar partidas en la nube o acceder a una serie de 20 juegos de NES, con además funciones online, dando una vuelta de tuerca a los clásicos que también conocíamos hasta ahora. También se podrá usar chat de voz por medio de la app de Nintendo Switch Online para smartphones. De forma similar a Netflix, con una sola cuenta se pueden conectar varias personas gracias a la suscripción familiar. Esta durará un año y costará 34,99 euros y podrá ser usada por hasta 8 personas. Por otro lado, la cuota individual costará 3,99 por un mes 7,99 por 3 y 19,99 por un año. Y esas han sido todas las noticias destacadas de esta semana. Han sido pocas, pero la verdad es que han sido muy muy interesantes y a ver lo que nos depara la semana que viene. Agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dais a la campanita para estar activos y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Y no olvidéis tampoco seguirme en las redes sociales. Nos vemos. Thank you.